A raíz de la protesta que realizó este lunes el gremio de las enfermeras en el Hospital Público San Vicente de Paul, exigiendo igualdad en el pago de incentivos, el director del centro hospitalario, el doctor Francisco Ureña, consideró lo siguiente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 Que nosotros realmente estamos apegados a la ley, a la transparencia de todo este proceso. Es una fórmula que ata el sueldo del empleado, que ata el tiempo que se, por el cual se van a entregar los incentivos. El doctor Francisco Ureña aseguró que el pago de los incentivos son entregados al personal de acuerdo a su productividad. Nosotros realmente entendemos que la parte de enfermería es un personal eh, altamente valioso, un personal que hace sus funciones, pero dentro de ella tienen eh, No todas trabajan a la misma capacidad y con la misma entrega. Entonces, fruto de ello es que puede haber diferencia entre una enfermera y otra, y por lo tanto no podemos evaluar eh, a todas por el, de la misma manera. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.